Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Alola hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Tora Y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke ¿Por qué estoy de repente aquí en el centro Pokémon? Pues muy sencillo, tras terminar el episodio 13 Me di cuenta que mmm, a lo mejor tener aquí a Damikan no sería lo suyo ya que no lo he capturado yo Lo tenía un poco como comodín Solamente lo utilicé en el episodio anterior. Vamos a irlo dejando por aquí. Y vamos a meter a uno de estos dos Pokémon en mi equipo. Eh, ahora mismo, voladores, ya tengo a, a, a Anto. Y la verdad que después se convierte en planta planta fantasma. Entonces, uf, voy a tener este fantasma... Este fantasma y además este volador y este volador. Entonces además tiene la habilidad pareja de baile y para eso necesitaría otro oricorio. Entonces este me vendría muy bien. Además recoge miel. Que me puede venir también muy bien para, para curar un poco los Pokémon. Entonces vamos a meter a, a Annie en el equipo. Eh, la vamos a poner a la primera para que vaya cogiendo mm, Experiencia. No le ponemos por el momento ningún tipo de.. de objeto. No tiene ataque de tipo normal. El único que tiene ataque de tipo normal es. Eh, es.. Este de Janto. Y.. Makuita. Pero si ya tiene pañuelo cero, no seda no le voy a poner también el. El, el, la piedra Z Entonces a este no le puedo poner la piedra Z Porque si no, no hace recogida Y este tiene <risa> Rápida, entonces Vamos a hacer que este Como no va a ser parte del juego Bueno, todavía no, porque está a nivel 10 Lo que hago es que directamente lo dejo así Con recoge miel, este lo dejo sin objeto Este no tiene ningún objeto ahora mismo no tiene ataque tipo normal. Por lo tanto, si le pongo la garra rápida a este... Eh, nada, lo dejamos así. Eso sí, a fly cuando lo utilicemos le ponemos el... El esto, el polvo... Polvo mental, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, polvo plata. Para que aumente los ataques de tipo bicho. Ya que él es bicho hada. Eh, por cierto, quería utilizarlo, a ver si me lo permite el cable, voy a utilizar una de las opciones que dice Lector QR, porque quiero buscar la localización de mi MiQ, ¿vale? Está ahí, Dice se pulsa el botón R y encaja el QR en el cuadrado, a ver si me lo coge desde de la pantalla del, del ordenador, ¡os! ¡Genial! Eh, quería coger a Mimikyu en vez de a Cutiefly porque, Pero es fantasmada, entonces estamos otra vez en las mismas No voy a tener tres fantasmas en mi equipo Pero bueno, era un poco para que vean cómo funciona el, lo del código QR eh, Lo bueno que se puede hacer es que es rellenar todos los, los puntos Porque así va a tener otra funcionalidad Entonces voy a darle a cámara rápida, ¿vale? y voy a coger unos cuantos códigos Y este es el último. Fomantis. Bueno, ¿qué pasa cuando ya se llena del todo? Ganamos 100 puntos. Y dice: Has acumulado 100 puntos. Ya puedes usar el escaneo insular. Dice: No se puede leer. QR? Vale, sí. Vamos a pulsar X. La cámara se apaga. Y si ya puedes usar el escaneo insular, es pulsar aquí, mantenerlo pulsado. Y en MLML de repente nos indica que hemos detectado unos inicio de un Pokémon singular. Y nos da una cuenta atrás y nos dice dónde está. En MLML en Ciudad Hawuoli. Hawuoli. Ahí en, menos, en este tiempo podemos encontrar un, un, un Clink. Pues aquí está guapo, ¿eh? Está muy guay. Lo que no sé es cuántas veces se podrá utilizar Pues nada, vamos a ir a... A por donde íbamos, ¿vale? Enseguida estamos allí Hasta ahora Bueno, ya estamos en los jardines de Mele Mele Donde Cosmos se había perdido Vamos a guardar porque aquí vamos a tener que pelear bastante Si me canso mucho, hago un repelente, ¿Vale? Porque la verdad no quiero pelear contra Pokémon. Uy, Petilil. Venga, Ani va a poder subir... No, no va a subir mucho de nivel porque tienen repartir experiencia. Pero vamos, que puede, puede usar, por ejemplo, estoicismo. Y sería súper eficaz. Contra Petilil. El nivel 10. Mira. Es un buen ataque. Es que esquiva el ataque ahí, como una profesional. El Pokémon Mosquito en la bomba. Es una mezcla entre Mosquito y, y Colibrí. Venga, eh, sí, yo creo que vamos a utilizar la el repelente. Que paso lo he comprado. Este está repelente? Aquí. Y durante unos ciertos pasos, pues, no me va a atacar ningún Pokémon. ¿Eh? <ríe> pero si tengo repelente. Debe ser que las flores altas no furula. A ver, Ani. Otra como tú, pero a nivel 12. Mm, no vas a poder huir, ¿no? Mm, menos mal. A ver, yo lo que quería comprobar era si, se, si podía luchar contra este Dice Mi novia tiene la manía de des desaparecer Cuando menos te lo espera Supongo que esa clase de persona Que cuando ve algo le llama la atención Se siente un impulso irrefrenable ¡Ay! <ríe> ¡Que no quiero luchar! Bueno, son todos cutie fly. Hay muchos cutie fly aquí Nivel 12 y hembra También no he podido escapar. Viento esférico. Eh, hola, <ríe> ¿me vas a machacar al a Ani? Pues no. A ver, contraada Grecia. Lo siento, no. Tengo que luchar. Tipo bicho contra tierra, no es que funcione mucho, pero me baja el ataque especial. Bueno. es este ataque físico. Chao pescado. Chao Cutifly. El resto de la no experiencia hoy ¡Oh, es una cosa. <risa> eh, venga. Mira, aquí hay un objeto. Menos mal. Una Maya Ball. ¿Deduco que por aquí me puedo tirar? Sí. No veo ningún rastro de objetos por aquí Otro Cutiefly Le voy a terminar cogiendo manía, eh A estos bicharracos De nivel 12 O sea, cogía <ríe> Al Pokémon menos indicado <ríe> Con el nivel peor Indicado Bueno, Cosmos está aquí Pero hay algún objeto O algo por aquí, pero no pienso volver no pienso volver. <ríe> Qué pesadilla, por favor. Cuántos cutifly. Bueno, esta está en nivel 10 y es macho. <ríe> Como difícil que es eso. Ah, por aquí tiene que haber un objeto por narices. Está la señora esta. Vale, es que después tengo que ir por aquí entonces. Mierder. <ríe> Ay. Otro Cutie Fly. Por Dios. Capítulo 14 se va a llamar Cutie Fly Everywhere. Huir. <ríe> a ver, Cosmo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué te escapa? Cosmo. Uy, menos mal. <ríe> Ay, mira que me mira que me haces parecer, pedecer, parecer. parecer. Cosmo, gracias, Ellie Pintora. Voy a curar a tu Fly. Se lo merece después de todo. Sí, por favor. <ríe> ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio cuya forma cambia según el néctar que eliva de una flor u otra. Al parecer, no es una evolución, sino algo llamado cambio de forma. ¡Cosmo! Por favor, Nebulilla, métete otra vez en la bolsa. Que haya poca gente alrededor no es excusa para, que, para portarse de forma irresponsable. ¡Venga, vamos ya! El profesor Kukui se va a preocupar y nos acabará regañando. Sí, venga, porque eres un poquito pesada, tía. A veces te pasa. Hola Lipintora, anda Lilia, también está ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves, acabo de superar mi prueba Oye Lipintora, quiero ver si me he hecho más fuerte Sé que te pillo de sopetón, pero luchemos otra vez ¡Nio! Así Porque sí y ya está Tiene dos Pokémon Y me desafía Saca Pikachu Niveles porque Ani no tiene mucho nivel. 13. Bueno, tengo el Pokémon perfecto contra Pikachu. <risas> ¿Qué te parece, Pikachu? ¿Te gusta? Tomas magnitud 9. Te la vas a comer con papas. Ya Pikachu Ya me va a sacar a Poplio Annie al 11 Anto al 20 Que me va a venir muy bien Saca a Poplio Todavía tienes a Poplio Todavía tienes a Poplio Yo pensaba que me ibas a venir ya con la evolución Pobre Poplio. A veces me da una pena. Hoja afilada. Bullying contra Poplio. No, perdona. <risa> ya tenía tiempo de haber evolucionado. Ani subió al 12. ¡Oh! No le ha dado a mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale. Pues la verdad es que sí. <risa> Esto lo quiero grabar porque llevo un buen rato pensándolo. Este cepillo limpia el polvo y la arena. Si yo hago así y le limpio la, el polvo y la arena a un Pokémon de tipo tierra, le estoy haciendo un agujero en la cara. ¿No? <risa> o sea, ¿cuándo, ¿cuándo termina el Pokémon y cuándo empieza la tierra? ¿Cuándo termina la tierra y empieza el Pokémon? No sé. Bueno, vamos a acariciar un poquito aquí la, la chopilla. La chopa, la nariz, la napia. Todas esas son palabras canarias. Vamos a ir aprendiendo, vamos a sacar de aquí un diccionario. En fin. ¡Sley Pintora! Eres, eres una pasada. Ahora ya no sé si podré ganar algún día al Yayo. Sabía que eras tú. Eras un tío legal, Sley Pintora. Te doy las gracias por haber encontrado a Lilia. ¿Y tú, Tilo? ¿Ha superado la prueba? ¿No? Enhorabuena. Ya, ¿has usado movimientos chulos? Jejeje. Seguro que ahora Caudan también está muy contento. ¿Por qué lo dice, profesor Kukui? Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas, hay que enfrentarse y vencer al cajón de cada isla. Exacto. Un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de la, de la gran prueba. Lo que más me emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir. Bueno, profesor, pues es que yo... Venga, no se hable más. Dirígete al pueblo, Lily. Aprovecha el viento afín que baja por la ruta 3. ¿Eh? ¿Cómo es eso? <ríe> ¿Me lo explicas? El repelente ha dejado de surtir efecto. ¿Deseas utilizar otro? No, gracias. Tampoco que haya funcionado nunca. Eh, ¿Tú quién eres? ¿Luchas? ¿No luchas? Quiero que tu fuerza me haga temblar de emoción La contigo Cuando hayas vencido a todos los entrenadores de la ruta 3 Vale Deduzco que hay más entrenadores en la ruta 3 ¿Qué será este señor ¡Ay! ¡Quiero llegar ahí! Venga, vamos a luchar contra este señor eh, eh, ¡Ay, Dios! Se dio la vuelta y no los tengo preparados Mmm... Venga, vale, así Vamos con todo Cuando te veo a ti y a tus Pokémon siento la paz Invaden mi corazón, gracias, te regalo esto Campana alivio Ah, qué bueno Vale, para dárselo al Miauf. Si sí, no me recoge cosas, claro Miauf, no me estás recogiendo nada, eh Fionitris, no me recoges nada Vamos a darte... Aunque no me recojas nada... Te voy a dar una campana alivio. Para que así estés guachipiruli. Chachipiruli. Bueno, entonces, ¿dónde está el otro entrenador? ¿Estará por aquí? Jeje, ahí estás. He equipado a mi Growlit con un objeto... Para que tenga algo de ventaja en el combate. Uf. O sea, tiene un Growlit. Prepárate, hijo mío. Solo tiene un Growlit. Y yo no voy a luchar con, con Annie solo. Vamos a ver. Tipo bicho. No estamos locos, sabemos lo que queremos. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Yo creo que Grecia a la palestra Porque tierra es, fu es fuerte contra fuego Porque la tierra apaga el fuego Ay, ay, ay, ay, ay Dios, se me olvidó una cosa <risa> Que ahora es de tipo <risa> Este tipo acero Por poco la cago Por poco la cago, tío eh. <risa> um, Fionitrix. Venga. Uff, te imaginas que hubiese sido más rápido <risa> y hubiese dejado todavía al otro. No, no, no. Sorpresa y mordisco. Bien. <risa> Me gusta. Saca un growl menos. Fionitrix al 19. Eliwars al 20. Vaya, no basta con equipar a los Pokémon con objetos, un entrenador también tiene que saber cuándo y cómo usarlos. Claro. No tengo donde guardar Donde mmm, curar a los Pokémon Por favor Lo necesito urgentemente <risa> Tremendo fallo, eh Una super poción Pueblo Lili Hacia abajo Tener un entrenador también, no ¿Me vas a pedir un favor? Sí Anda, qué bien Muchas gracias, qué amable Dalola tenías que ser Soy de canto Pues la cosa es que hemos venido de Luna de Miel Y mi querida se, me, se ha quedado parada Prendada de un Pokémon llamado Rockruff, ¿sabes? Tiene el cuello lleno de las rocas, la cola enroscada, si sí sé quién es Quería ponerte, proponerte que fueras hasta la colina de Kilate para capturar uno Luego me enseñas tu Pokédex y, si, y así yo ya lo podría ir capturando Venga, sí, vale. se, se eh, algo me dice que esas flores tienen algún tipo de valla. Así que. Pero quiero llegar primero al pueblo para ver si puedo curarlos. <risa> más que sea. Vale, pues si sí, puedo ir a casa y curarlo, Así que enseguida vengo. Bueno, aquí estoy otra vez. Vamos a usar un repelente. ...porque no quiero pelearme con más Pokémoncillos. Solamente con entrenadores. Y vamos a cruzar la hierba alta sin problema. Para coger una Nidobol. Y aquí son vallas. ¿No? Un Pokémon que estaba comiendo vallas se, se abalanza sobre ti. No es un Pokémon de ruta. ¡Coño! ¡Un Crabrawler! ¡Coño! No creo que haya muchos, ¿eh? Así que lo voy a capturar, pero no lo puedo usar, ¿vale? Eh, era tipo lucha. Y algo más. Vamos a usarle. Paralizador. Eso es malicioso. Me baja la defensa. Es tipo lucha. No nos vamos a olvidar de eso. Paralizador. Recordemos, no lo voy a utilizar. Aunque en teoría sí, es un Pokémon de evento. No es que me haya salido en la hierba. Tampoco los Buyabi. Los Bujabi serían Pokémon de ruta. Bueno, un segundo que lo quiero consultar. Sí es un Pokémon de ruta porque sale en la ruta 3, área norte, y se puede capturar en la hierba. Por lo tanto, no va a ser parte de... Del equipo Simplemente si lo capturo va a ser porque Para tenerlo ahí en la caja Y ya está Pero no se puede utilizar en el Nuzlocke, ¿vale? Burbuja, o sea, también es agua Lucha agua Es una clase de Pokémon que pocas veces ha visto No lo cargue Ahí Golpe roca No le hace mucho Bien. Y simplemente lo voy a capturar Por capturarlo Para tenerlo Pero no tenerlo en la... Para, la Para la aventura Simplemente por capturarlo y ya está Crab Brawler Que por lo visto evoluciona <ríe> Yo pensaba que no Ni caso de esta captura no existe para nada. Es más, enseguida vamos al centro Pokémon y van a ver cómo no lo voy a poner en esa. en esa caja. Sino en otra caja diferente. Que es una caja de. Ah, Pokémon que van saliendo. Y que voy capturando. Porque sí, porque también tengo mi aventura, ¿no? No, no voy a quedarme yo siempre con los Pokémon del, del nuzlo nada más para competitivo. Entonces, paramos un segundito. Bueno, si sí, primero cogemos las vallas y después vamos para allí. Venga. No, pues sí que hay vallas, ¿eh? Vale, ya están todas las vallas cogidas. Bueno, aquí estamos para demostrar que Crabrawler no va a ser parte nunca, nunca, nunca del equipo. Lo voy a mover a la caja 6, que es donde estoy poniendo los Pokémon que mmm, me gustan y que he capturado. En realidad, este machote. Machote. <ríe> no lo he capturado yo. Capturé un Spearow. Y había una chica que te lo cambiaba por un. Por un macho. Así que. Por un machoc, Así que ahí está. Y aquí está Gra Cap Brawler Que es tipo de lucha, pero tiene ataque y burbuja. By the face, porque es un puto cangrejo. Pero bueno. Sabemos que Pikipek. Tennessee está muerta, y en el Nooblog ahora mismo tenemos a Oricorio, que es Trainer ZN, pero el momento se llama T, <ríe> y Damikan, que está por el momento mmm, en cuartelillo, ¿de acuerdo? Siempre se podrá utilizar, pero está eh, a modo de, mmm, por así decirlo, comodín, pero vamos, que intentaré no usarlo, lo siento Damikan hasta que todos digan bueno pues no me importa y, y se le puede utilizar pues cuando se acabe esa encuesta eh, pues volverá al equipo lo más probable no, es que tiene hasta un hasta un cristal Z para el solo así que muy bien entonces mi equipo se va a formar mira tiene miel así que vamos a dejar quieres coger la miel sí y este tiene campana alivio para que vaya subiendo un poquito. Bueno, ahora ya no se la voy a quitar. Sí. Y que vaya recogiendo mientras tanto. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Y así ya en el siguiente episodio, ya si nos enfrentamos contra el Cajuna, pues ya este tendrá más nivel. Y estarán toditos, toditos, toditos al 20. Pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y nos vemos en el siguiente episodio. alola ¡Al a todos! Que nunca se me olvide, aquí arriba a la derecha va a haber un enlace al sorteo del juego de Pokémon Solo Pokémon Luna. Que no se lo pierdan, participen por favor, que cuantos más cuantos más suscriptores seamos, más cerquita de los 1000 estará. Y más probabilidades hay de que ganemos, bueno, de que ganes tú un, un juego de Pokémon Solo Pokémon Luna, a elegir. Pues nada, ahora sí, a a todos, adiós.